Ya yeah. aprendido de los errores me convencí a mí mismo de no vivir mi vida con rencores y salir adelante con mi rap sin importar los rumores cuando todo era gris en mi vida decidí con mi letra de rap darle muchos colores al pasar el tiempo dejé de darme por vencido desde ese momento me sentí agradecido Ahora sé que debo dejar atrás lo que he sufrido Le doy gracias al destino y a lo mío Por apoyarme en lo que siempre había querido Borraré el sufrimiento de mi mente Causado por la tristeza después que me hice la promesa Que cuando alcanzara mi sueño La fama, la fama no cambiara mi nobleza Y tampoco de olvidarme de dónde vengo Porque gracias a mi familia son lo que ahora tengo yo, yo. To es King Crazy, con Camilo en la casa y Felipe. Ya. Yeah. Sé que pensando en lo que quiero, un lugar y mis metas alcanzar Con mi esfuerzo y logro tendré lo que llegue a visualizar Me puse a pensar que para dejar de sufrir hay que aprender a vivir Que los obstáculos no son para detenerse, sino para seguir Valoraré lo que algún día llegue a construir Al ser rapero siente mi imaginación que podía volar con mi lapicero Yo, yo y otras ocasiones me llenaba de depresión Quizás se cansaría al igual que yo Y dejaré, dejaría de latir mi corazón Tal vez la soledad era mi motivación Para escribir gran parte de cada canción Había mucha gente que me criticaba Aún sabiendo que nadie me ayudaba Pero para qué seguir recordando Si son cosas que suceden Debo dejar que sigan pasando Ya yeah.